Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Mili y vamos a divertirnos un rato con Mario Mar Rabbit No me decís nada, no me había encendido la luz Ahora se me verá un poquito más feo de lo normal, porque me veis más, básicamente Entonces nada, vamos, eh, ahí estamos en el modo Premium Estamos aquí, tenemos estas dos opciones, somos nivel 9 y he dicho siempre el lado izquierdo Vale, entonces es nivel 8, tengo que derrotarlos a todos pues vamos por aquí No es que yo sea un Jeta ni nada por el estilo Ni tenga, ni tenga miedo Pero me ha pasado estas cositas Pues ya está Básicamente ya estaría eh, A ver, derrotarlos a todos No debería ser muy complicado por lo que me están poniendo por aquí Así que un segundito y ya vamos con todo eh, Voy a ir con este mismo equipo a ver si soy capaz de recuperarlos Y son débiles a Congelación Y resistentes a ráfaga y tal. Este es débil a salpicadura El pesado este es resistente a todo El camec Y este a descarga, vale Y descarga también Vale Allá vamos, allá vamos, allá vamos Cómo me lo monto En este caso La última vez La lío un poquito en este Aquí le puedo golpear un poquito Vamos a activarnos esto Y, y, y... A ver qué pasa Uno, dos le robamos algo de vida 111, vale con este me gustaría saltar y llegar a darle ahí, pero no sé yo si será lo mejor uff es que irá por la gorrinadora no le doy No le doy Pero puede ser interesante Porque tengo la explosión Uf, que me interesa De todas, todas Vamos a activarnos aquí Esto, 100% A ver Turu, turu, turu, turu, turu este puede subir hasta aquí. Y con este puedo saltar. Es resistente. ¿Por qué no explotas? Me cago en la mar salada, tío. ¿Por qué no explotó? Aceleramos. Con un poquito de recuperación. 72 nada más. Nos vamos a proteger aquí y voy a dispararle y con el de daño de ráfaga. <tose> sé que es resistente, pero... ¡Ay! Oh, me mata la protección. Me quita la protección. Joder, qué fallos estoy teniendo, tío. Y con esta... Esta planea que da gusto, nos metemos. No, no me lo puedo creer. Quería darle al de abajo. Esta que era resistente. A ráfaga. Así que le da igual un poco lo que le haga. No le voy a matar y me va a matar ella a los dos. Qué rabia más grande, más grande. robo de vida tanto tío a ver y no le mato tío vamos a saltar y me voy a quedar Aquí, este era débil a descarga, y tengo descarga con esta, así que, quiero dejar a Peach un poco más, eh, como debilitada, así que sea fácil el atacarme, para que no le ataquen a Bowser, de primeras, esa es mi intención, vale, vamos a matar a este del acelerón, y, y, y puedo activar aquí esto Y ataco al Kamek Desde aquí Voy atacando al Kamek Que se le vaya destruyendo la protección o... Es que a ese no le doy Pues al Kamek Y me queda solo Mario Mario que claro Como ataque con nosotros dos no puedo saltar Pues vamos a Y con este tampoco tengo opción Vamos a activarnos esto. Lo de vista de héroe. Y vamos a atacarle uno y dos veces. Vale. El Kamek se baja, no me ataca. Mario de daña. Uf, doscientos y pico, ¿eh? está muerto, Mario. ¿Y le mato? No le mata, ¿eh? Le podemos matar con... No llego a matarle. Pero Peach... Puede venir aquí. Aunque sea... Salto de equipo. Aquí le hago daño. Termina muriendo. ¿Dónde acabó Peach? Pues Peach acabó a tomar vientos. No puedo atacar con Peach. A nada. A con Bowser tampoco puedo mover gran cosa. Con Peach, hasta dónde. Con Peach. Puedo saltar. Puedo venir aquí. Con Bowser tengo que usar curación, pero vamos. Lo sabe, Pepito Pérez. ¿Dónde están? Me voy a quedar aquí arriba Desde aquí arriba no le doy a nada Me interesa matar a este Me voy a matar No hay más Y con Bowser No llego ¿Por qué poquito no llego? y por aquí tampoco llego no puedo bueno pues me sirve para para curarme en vez del 100% me activo el 70% y ya está yo creo que queda un poco vendido ahí Peach pero bueno es un mal, un mal menor Vamos activarnos esto, vamos a ver con Bowser, mira con, con Peach podemos ponernos aquí, este salta, le hacemos daño de caída, acelerón. esto los mecas quiere matar a Peach vale pues no le mata a Peach con Bowser tengo que subir tengo que subir aquí pero vamos, lo sabe San Pedro Martín Por aquí abajo, ¿qué? ¡Eh! No te me quedes ahí pillado, tío ¡Ay, qué rabia! Bueno, no ha mal Recuperamos ahí algo de vidita, no es mucho, pero algo es Y... Uf, no sé si hacer otro vídeo corto Estoy haciendo varios vídeos porque el siguiente entiendo que ya es el jefazo Y al jefazo la última vez se me fue mermago gigante ¿Otro mermago, tío? ¿Por qué otro mermago? No quiero mermago, son muy pesados mermagos gigantes Aspecto de arma Vale eh, modo premium de mierda Otra vez mermago Tengo solo para uno Y... Vamos a cogernos una de estas Por lo que pueda pasar Vale eh, Mermago gigante No me interesa mucho Lo voy a ir dejando por aquí chicos